Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal y hoy tenemos eh, lo que tiene que ver con novedades, con cosas que podrían estar por venir estamos aquí en la página de Armored Patrol eh, que la traduje básicamente para que podamos leer todo, todos, mejor dicho y eh, bueno, hay una propuesta 2021 para este año de, de la gente de lo que tiene que ver con Europa y quieren que... Eh, salga la rama rumana de tanques eh, y aquí han hecho como un boceto ¿no? de lo que tiene que ver con la rama rumana a mí la verdad es que a ver por qué saco este video? porque la rama rumana en sí no no, no tendría un gran eh, no sería un cambio significativo o una entrada que vos puedas decir, wow revulsiva no a lo que es el what al world of tanks pero me encantaría que también evalúe la gente de wargaming eh, la posibilidad de, obviamente, siempre hinchando desde aquí, desde, desde mi lugar, molestando ahí Para que, aunque sea un tanque premium uh, americano, ¿no? Podríamos decirlo, americano de, del continente, quiero decir Sacando a Estados Unidos, que ya tiene obviamente su tanque, eh, su tanque su, sus ramas y todo lo demás eh, Un tanque de latino, me gustaría, un tanque latinoamericano, ¿bien? Eh, entonces, esto como que, vamos a verlo ahora un poquito más en profundidad pero estaría bueno que también la gente de Warhammer también lo saco con ese propósito, ¿no? De que, de que ellos lo vean y que, y que bueno, obviamente estaría buenísimo. Que aunque sea, no sé si una rama sería lo ideal, pero aunque sea un tanque premium eh, latinoamericano sería un golazo. Bueno, ves que acá ellos han hecho, encima te han, te han armado todo lo que tiene que ver con los tanques premium, tanque de colección. O sea, la verdad que es re completo lo hicieron. Eh, en Rama de tanques medios, bien eh, Esta vez echaremos un vistazo a la rama de tanques medianos que Rumania podría Eso obviamente es un, un supuesto, ¿no? No, hay nada, no hay nada concreto obviamente eh, La línea de MT rumana eh, Medio en tanque rumana contiene muchos vehículos de importancia histórica Que sí es verdad, que eh, no solo se produjeron en masa Sino que también entraron en acción durante la segunda guerra mundial Y eso es verdad, bien, y los eventos de la guerra fría Muchos tanques rumanos eh, como el maresal y entre, entre otros, eh, han tenido eh, participación en la segunda guerra, ¿bien? Eh, comparación entre las ramas de tanques medianos y cazacarros. En comparación con la línea de TD, los medianos serán en su mayoría menos originales en términos de diseño, aunque también hay algunos tanques de aspecto completamente nuevo. Sin embargo, en términos de jugabilidad, algunos de los tanques serían al menos algo únicos. Los niveles 8 y 9, especialmente 10, también serían eh, interesantes, en el diseño tendrían una historia, eh, tienen una historia interesante. Eh, nota, el árbol tecnológico se encuentra en una etapa de desarrollo inicial, o sea que todavía la están armando, que eh, los archivos solo se han investigado muy poco, lo que significa que ciertamente hay nuevos vehículos por descubrir, que pueden mejorar y ampliar el árbol. Bueno, acá tenemos al nivel 1, el R1. El R1 es un, una tanqueta rumana, checoslovaquia, eh, ya lo describí en la parte 1, pero la verdad que nuevamente por el simple hecho de hacerlo En 1936 Rumania compró 35 tanquetas Tanquetas que son tipo, sí eh, tanques, pero mucho más frágiles, bien Están armados de un pequeño cañón, que por lo general era tipo de 20 milímetros Un par de ametralladoras y una tripulación de, de más o menos dos hombres O raro sería que tenga tres, pero podría ser, pero la mayoría estaba conformada por dos hombres Un conductor y un artillero y muchas veces el conductor hacía de conductor o bueno en este caso puede ser que tenga tres tripulantes por digamos por lo que tiene que ver con el cañón o la ametralladora no pero en 1936 rumania compró 35 tanquetas de exportación a h y b de checoslovaquia el r1 como se conoce en el servicio rumano fue una versión diseñada especialmente para rumanía Rumanía quería producir el, viejo, el vehículo por sí mismo y compró una licencia, se fabricó un prototipo en Rumanía, pero la producción de, en serie nunca se inició. Eh, nivel R2, sé que es básicamente un vehículo Si alemán, pareciera, ¿no? Eh, eh, que en el juego sería una versión modificada del Panzer 35T, que realmente es el, el nivel. El 35T creo que es el nivel 2 alemán ligero, me parece. Eh.. No me acuerdo si es 2 o 3, pero creo que es 2, creo Después tenemos eh, Nivel 3 El BDCR35 eh, Usando una torreta del T26 Ah, mirá, la torreta del T26 so, eh, soviético El BDCR eh, Era una versión del cazacarros Del tanque francés R35 Fíjense que es una mezcla entre Tanques rumanos, checoslovacos, alemanes Franceses, o sea Todas las toda la nacionalidades tenés acá la modificación incluye un cañón soviético 20, eh, 20K de 45 milímetros. También se propuso un cañón Schneider de fabricación rumana de 47 milímetros. La variante de producción en serie usó una torreta extendida el R-35. Eh, son, estos evidentemente son vehículos que existieron porque de hecho acá aquí están en la foto, ¿no? Esto es un Tiger 2, ¿no? Lo que está acá en la foto, mira, muy bueno. Lo que parece el otro de al lado del Tiger 2. Sí, sí, porque la torreta no es la del Panther, sino que es la del Tiger Rose, olvídate. Bueno, eh, vamos al nivel 4. Eh, eh, nivel 4. Parece alemán de cara a china. El Skoda T-21, el que se habría pasado el R-3. Pasando, que es obviamente el R-3, ¿no? Pasando al nivel 4, tenemos un tanque que se planeó producir en Rumania, el R-3. En 1940, el reino de Rumanía buscó modernizar su ejército adquiriendo un nuevo tanque. El vehículo elegido fue el Skoda T21, ya que los equipos de tanques rumanos ya tenían experiencia con el R2 similar. Sin embargo, Alemania se negó a entregar vehículos porque Rumania aún no formaba parte del eje. Después de unirse al eje en 1941, Rumania re realizó un nuevo pedido de 216 tanques que Alemania no entregó debido a los recursos limitados. Bueno, esta es una de las cuestiones que le pasaba a los aliados de Alemania también, cuando le solicitaban a Alemania eh, armamento y apoyo mentístico, no, ya sea en tanques, en municiones, en, en, en camiones y demás. Eh, bueno, de Alemania eh, también estaba luchando una guerra, con lo cual no podía abastecerlos y y estos ejércitos así húngaros, rumanos, eran si bien luchaban con mucha ferocidad, pero después en el campo de batalla no podían eh, entablar, digamos, una, una larga y duradera lucha porque no tenían lamentablemente los, eh, los materiales. Rumania finalmente trató de producir una versión local del tanque designado R3, pero el proyecto nunca se materializó. Una orden posterior de 287 tanques fue rechazada nuevamente, pero Alemania finalmente entregó otros tanques como 35T, Panzer, Panzer 38 toneladas, eh, Panzer 3 y 4 y Stuck 3. El Panzer 3 y 4, el 3 más o menos, el 4 ya era una amenaza real. Con un cañón de 75 eh, milímetros largo y el Stuck 3 tenía el cañón corto y que era más para derribar búnkeres y esas cuestiones. Y después tenés el cañón largo, ya más eh, antitanque. Eh, en Watt, el vehículo sería similar en términos estadísticos al STBZ-39, cañón de 47 armadura, más delgada pero mayor velocidad máxima y encajaría como un eh, mediano de nivel 4. Ni, nivel 5, bien, tier 5. Y aquí viene el tanque reconstruido, del que se hablaba anteriormente, el R4. Echemos un vistazo cómo podría eh, haber sido este vehículo usando algo de historia para respaldar este posible diseño. El historiador británico Mark Axworthy y escribe en su libro... Eh, no sé qué decir, Axis Ford Ali, eh, No me acuerdo qué es Axis. Pero Rumanía quería producir un tanque comparable al T-34 durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que después de la torreta, después de, de la derrota del eje que no se sé leer, en Stalingrado, el país buscó formar buscó formas de mejorar su fuerza de tanques. El R-2 había quedado obsoleto para entonces. El líder rumano en tiempos de guerra, el mariscal eh, el mariscal Antonescu, fue quien presentó la propuesta. El proyecto finalmente fue descartado y Rumania fabricó los cazacarros Maresal y Takam en su lugar, ya que eran más adecuados para la industria de ese país. Actualmente no se han encontrado planos de este vehículo propuesto, por lo tanto, he hecho una interpretación de cómo podría haber sido o sea, esto es un supuesto, un boceto, digamos, no, un, eh, no, no, no es nada algo que, que haya existido. Este vehículo se puede comparar históricamente con el periodo 46 italiano, que no existía en los dibujos, pero está modelado en base a una descripción general. La diferencia es que el proyecto usa algunas cosas No históricas en Watt Mientras que el R4 que, propone, que propongo Se basa en posibilidades puramente históricas eh, Un cañón de 75 Ok Bueno, vamos con, directamente con el tier 6 y 7 El CLT 34-120 El CLT 34-150 eh... Bueno, los he puesto porque son parecidos Básicamente um... Durante la campaña en el frente oriental, o sea, yendo hacia Rusia, Rumania había capturado varios tanques soviéticos, entre ellos dos T-34. Fueron referidos como CLT-34, mirá cómo se le pusieron el CL, la, el prefijo, ¿no? Que no me salía el prefijo. CLT-34 en documentos rumanos. Uno de ellos, el que usa este árbol tecnológico, fue la variante T-34ESTZ. Que tiene un frente blindado, típicamente 60 milímetros y pesa 33 toneladas 36 toneladas cortas Aquí hay una fotografía encontrada por miembro de tankenciclopedia.com O sea, es un T-34, básicamente, bro Es muy parecido Se propuso rearmar aquellos con obuses de 120 y 150 milímetros para hacerlos más efectivos esto habría requerido cambiar sus torretas, obviamente. O sea, no, no puedes meter un, un cañón semejante bestia en una torreta de, que, que calza un 75mm. O sea, es una locura. Las piezas de retroceso necesarias para dichas armas no estaban disponibles en Rumania y las nuevas torretas eran demasiado difíciles de producir. Eh, si los vehículos hubieran sido modificados, habría sido una conversión similar al BDCR-35 y al T-2637 t 2 Premium. Así es como se verían estos dos tanques en Watt. El CLT 34 120 jugaría de manera similar a otros medios eh, de nivel 6. He visto a muchas personas usar eh, cañones DERP, como el M4, a 3 E2, también el E8 y el 34 85. A veces, incluso Cromwell, eh, es verdad, los Cromwell a veces usan cañones cortos en el, el WOT. Um, el nivel 7, el CLT 34 150, sería un estilo de juego de tanques únicos Ya que es el único tanque medio de nivel 7 Que tendría un cañón DERP de alto de, de tan alto calibre Mira eh, Hay otros tanques con eh, De nivel 7 con cañones DERP Pero son pistolas más pequeñas De 122 que son malas eh, Por ese nivel, ¿no? Sí, por ejemplo El no sé el KB-122 justamente tiene un cañón De 122 milímetros Entre otros Nivel 8 El MLI-84 eh... Ah, dice que lo ha reemplazado O sea que por el TR-77 nueva, Una nueva versión de este vehículo El 84 eh, probablemente desarrollado a finales de los 70 En la República Socialista de Rumania Aunque oficialmente fue diseñado en 1982 Estás en un juego que te Estás hablando de tanques que estuvieron en la segunda guerra Como un Panther Y me estás metiendo un tanque del 82 Que debe tener Visores, de, no sé, de todo Tecnología mucho más moderna <risa> eh, La pistola que utilizaba, el cañón De 73 milímetros eh, Es un animaliza que no está permitido en WOT. Por lo que en el juego se cambiará Con una arma estriada Como Wargaming ya lo ha hecho Con muchos tanques como el LH MTB Y el Wansu 132 <risa> eh, el Tier 9 Esto ya es más ruso que otra cosa, ¿no? Ya. Muy, muy, muy soviético, ¿no? El TR-580, igual está bueno, ¿eh? me gusta el tanque Está en el Museo Militar Nacional de Bucarest eh, Torreta alargada de serie TR-580 Que parece de influencia occidental eh, más sobre esta torreta a continuación eh, a veces confundido con un T-55 producido en Rumania debido a su apariencia... sí, es que es muy similar eh, que significa tanque rumano TR-580, que significa tanque rumano con motor de 580 caballos es un tanque de la guerra fría producido independientemente por Rumania, con algo de ayuda de China y posiblemente colaboración occidental eh, después de que Rumania se negó a participar en la invasión de Checoslovaquia en 1968 que la, eh, las relaciones con la Unión Soviética se volvieron tensas por lo tanto Rumania había adoptado una nueva doctrina de defensa nacional ya que temía ser invadida. Teniendo en cuenta las frías relaciones con los soviéticos, Rumania no adquirió la licencia para producir un tanque soviético, por lo que, obtuvo, eh, por lo que tuvo que desarrollar un nuevo tanque por sí misma. Esto llevó a la creación del TR-580, que fue diseñado teniendo en cuenta el T-55, pero tenía algunas diferencias importantes con el vehículo soviético. El tanque fue diseñado a principios de los años 70, el primer prototipo se produjo en el 74, no utilizaba tecnología avanzada para su época. El TR580 usa un casco alargado con 6 ruedas de carretera en cada lado. Hay eh, una supuesta foto. Eh, esto se ve a que el tanque fue diseñado para estar equipado con un motor de 800 caballos, similar al del Leopard 1. Qué bueno decir, ¿no? Qué bueno hubiese estado si tenía el motor del Leopard. Visto, re, re bien. quería adquirir de Alemania Occidental. Los alemanes, sin embargo, se negaron a entregar el motor. Ya que no querían ayudar a un país comunista, o sea, terminó quedando en el medio, ¿no? O sea, no, no tenía ayuda de la URSS, tampoco tenía ayuda de Alemania, o sea, quedó en el medio. Como resultado, el tanque estaba equipado con un motor de 580 de fabricación rumana. La torreta tiene un techo redondeado en comparación con el techo plano con pico del T-55. El vehículo vio la producción en serie. Eh, según diferentes fuentes, se construyeron entre 400 y 600, de los cuales 100 y 200 fueron entregados a Irak. Acción en la revolución rumana de 1989 y muy probablemente, aunque no confirmada, en la guerra de Irán e Irak en 1980, así como en conflictos posteriores. Eh, y el nivel 10, no ya yendo para si no, no se va a hacer muy, muy largo, eh, teniendo en cuenta que es una, una rama rumana que estaría en producción o estaría más que nada, no, no en producción, pero que se estaría analizando que la gente ha propuesto, mejor dicho, no. Eh, Dibujo de cómo se vería el TR-800 en Watt, Pasado en múltiples fotografías, no de confundirse con el último y más moderno tanque de batalla principal TR-85 o TR-85-800, que no se está implementando. Ahora al ver el dibujo que está arriba te preguntarás qué diablos es eso, un Leopard combinado con un TR-580, y tiene bastante la pinta te digo. Como ya dije anteriormente El TR-580 se diseñó Teniendo en mente un motor alemán de 800 Este motor fue finalmente adquirido En la década de 1970 Mediante ingeniería inversa Según el libro escrito Por John eh, Pasepa Un general rumano que desertó A los Estados Unidos El oficial de inteligencia de mayor rango Que haya desertado del bloque del este El motor se obtuvo a través del espionaje Mirá y la ayuda de Alemania Occidental. Esto eh, probablemente se debió a que Rumania tuvo un periodo de apreciación en Occidente. Después de negarse a invadir Checoslovaquia y a distanciarse del bloque del Este, o sea, de Rusia. El motor de 800 probablemente se montó en algunos TR-77, TR-580. Y eventualmente contribuyó a la creación del TR-85 posterior y más moderno. mira acá tenés una foto. Está, está muy bueno, ¿no? me, me, me, Está muy bueno. Me gusta, me gusta. Pero bueno, acá hay muchísima más información, chicos. Cualquier cosa les dejo a la página abajo y lo pueden traducir tranquilamente, como lo hice yo con su con su Google Chrome. Eh, ahí van a poder ver todas las estadísticas y todo lo que les estoy mostrando. Así que, bueno, fíjense y más que nada recuerden que esto es una propuesta. Yo, si no mal recuerdo, había una propuesta de eh, una rama... No me acuerdo si era latino. Americana o... O Argentina, que habían hecho una persona, no me acuerdo Si alguno sabe de eso, o tiene imágenes, tiene fotos Pásamela por, por privado del Discord, o en el Discord Y me gustaría hacer un video también, ¿no? Para, como les digo siempre, por lo menos para mostrarle a Wargaming Que, que del lado de, de Latinoamérica también estamos dispuestos a, a colaborar Y a poder eh, eh, a poder serles útiles mira ¿qué pasa con una rama de tanque ligero? Esto no lo vi mira es como el ligerero con ruedas, ¿no? Los únicos tanques ligeros eh, rumanos en los que puedo pensar son los vehículos con ruedas. Sí, cuando de water reconviene. World of Tanks, Romanian eh, Tech 3. Me eh, parece muy bien. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Eh, nada, espero que les haya entretenido, básicamente fue más que nada informativo Y eh, hablando un poquito de lo que se podría llegar a venir o lo que la gente quiere que, que venga Pero recuerden, si saben, si hay alguna rama latinoamericana que alguien haya hecho un boceto O tenés de armarla o te parece que vos sabés de historia como para poder armar algo de tanques y demás Bueno, eh, avísame y podemos hacer un video juntos, tranquilamente podés explicar lo que, lo que sabés acerca de tanques y si no, no mal recuerdo, había una tanga, una, una, una especie de boceto de tanques ahí como eh, argentinos también. No me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno. Si lo saben, avísenme y estamos analizando todo lo que tiene que ver con eso, chicos. Les mando un beso gigantes, muchísimas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.